chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. En este video les voy a enseñar cómo hacer estas tres mascarillas para evitar el contagio de este maldito virus. Este, Quédense al final del video porque voy a hacer un sorteo. Este, Les voy a regalar una máscara. Obviamente les voy a hacer una nueva. El ganador va a elegir cuál quiere y yo se lo voy a hacer y se lo voy a mandar. Así que quédense al final para las reglas. Muy bien, vamos a empezar con nuestra primera mascarilla. Primero vas a trazar 15 centímetros aquí arribita y 15 centímetros aquí abajo y traza una línea sobre eso. Después vas a marcar 3 centímetros hacia adentro de esos 15 centímetros que tú hiciste, igual de los dos lados y trazar una línea. Ahora vas aquí a medir la mitad que eh, creo que es 7.5 y vas a unir este puntito con este puntito de acá y lo mismo del otro lado. Ahora aquí vas a marcar 5 centímetros y vas a unir este punto con este otro de acá y luego vas a medir acá 3 centímetros ¿Y qué creen? Unir lo mismo de este punto acá. Oigan, si bien mis guarachitos y mis calcetincitos de waffle, están tan lindos. Ahora lo que vas a hacer es de este punto a otro vas a tratar de hacer una curvatura hacia una rayita. Trata de que te quede derechito. Este igual si no te queda derechita así como a mí puedes volver a trazar hasta que te salga y cuando lo cortes así es como se va a ver y ahora lo vas a poner sobre un pedazo de tela y necesitas cuatro pedazos como ven aquí vas a agarrar la tela de esta manera y lo vas a coser asegurándote de que quede la tela bonita por dentro y ya después de que lo cosan y lo abran, este así es como se va a ver. Y ahora vas a juntar esta parte con esta otra de acá. Y vas a coser aquí y aquí. Nada más. En los lados no lo vayas a coser. Ya cuando lo hayas cosido, lo vas a voltear. Ahora, a mí me quedó un poquito grande, así que lo que hice fue hacerle el doblez hacia adentro y después agarré mi tela, como ven aquí, y le hice como una pinza, no sé cómo nombrarle esto, un pliegue. Este, y ya lo aseguré con un pin, asegurándome de que quede igual del otro lado. Ahora voy a agarrar un pedacito de elástico, asegúrense de que sea del mismo tamaño Y lo vas a meter a ese este, hoyito que quedó ahí y vas a coser aquí Y lo mismo del otro lado Y así es como nos queda esta máscara Esta máscara me gusta porque te tapa todo, todo, todo Y este y... Y esto es bueno para hacerle a, tu, a los hombres, especialmente a los hombres Porque ellos tienen la forma de la cara un poquito más grande siguiente mascarilla es una máscara doble o doble cara, jeje, este. Aquí vamos a trazar 8.5 centímetros arriba y 8.5 centímetros abajo y ¿qué creen? Van a unir esa raya. Después van a medir hacia abajo otra vez 8.5 y 8.5 y trazar esa raya también. Ahora hacia acá vas a medir 5 centímetros y aquí abajito vas a medir 2 centímetros. Y de este otro lado otra vez 2 centímetros. Y vas a unir estas rayas que ven a continuación. Y de aquí a acá igual voy a hacer una curvatura que, oh my gosh, me quedó chueca pero al fin de cuentas no se ve tan mal. Y trato de unir estos tres puntos que ven aquí o estas tres curvaturas que ven aquí lo vas a cortar y así es como te tiene que quedar ahora vas a elegir dos telas que más te gusten yo agarré este suéter de aquí que ya casi no uso y este otro pedacito de tela vas a cortar tus telas Y con lo de la otra máscara vas a coser aquí, bueno no ahí, más bien en la esquinita pues, de los dos lados. Quita tus pins y así es como te tiene que quedar. Chicos, ya sé que esto parece un calzón de hombre, pero les juro que esta es una de mis máscaras favoritas. Ahora vas a agarrar los lados bonitos y los vas a pegar juntos así para que la tela al momento de coserla, sea del lado correcto Ahora igual con el otro pedazo de tela vas a coser aquí arribita y aquí abajito Nada más y no vayas a coser esta parte porque luego no te va a quedar Voltea tu máscara Y con lo mismo de la otra máscara le vas a poner los elastiquitos Chicos, estas máscaras realmente son súper rápido de hacer Este Yo hice otra máscara más y creo que me tomó 5 minutos hacerla ya con el patrón cortado y todo, obviamente, ya lo tenía. Pero me tomó 5 minutos hacer una máscara y estas máscaras son reusables. Las puedes lavar. Este, les recomiendo que hagan más de una y así se la pueden cambiar cada 4 horas. Bueno, así es como queda nuestra máscara de un lado y del otro lado también. Y para la siguiente máscara, como les platicaba, hice una negra este, por los dos lados. Solamente que esta la decoré. Así que agarra cualquier cosita de brillitos que quieras y puedes bordar tu máscara. Este, elige un diseño, pégalas donde crees que se van a ver bonitas. Yo primero las pegué con pegamento de tela. Y después lo cosí a mano cada cosita, cada brillito. No más que no les mostré porque iba a ser un video súper largo. Pero sí. Chicos, si pueden hacer estas máscaras para sus familiares. Este, si eres buena onda y se los quieres regalar a enfermeras o a médicos. Asegúrate de comprar un. Este, tela nueva y después de hacer las mascarillas, este, entregársela a la persona y decirle que la limpie en su casa a lavadora o a mano, como quieran, para que las puedan usar. Este, así podemos, para ayudar a aquellas personas que están haciendo mucho esfuerzo en esta situación y que se están arriesgando mucho. Este, así que creo que eso sería una muy buena idea. Y bueno chicos, como les prometí, este, para el sorteo, las reglas, son súper sencillas Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram y en Facebook Me puedes encontrar como FashionDIY91 Y otra cosa que tienes que hacer es compartir con tres amigos este video de aquí yo voy a elegir un ganador y me voy a contactar con ese ganador y esa persona me va a decir cuál máscara van a querer y yo se las voy a hacer y se las voy a mandar con mucho, mucho cariño este sorteo internacional. Así que cualquier persona puede entrar este y pues mucha suerte a todos. Los quiero mucho chicos y nos vemos en el próximo video. Adiós.